Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy los vamos a traer aquí a Squamish Sí, está haciendo mucho frío Bueno, no tanto como otros días Pero es la primera vez que nosotros venimos Vamos a subir a la góndola Espero que les guste este recorrido Yo pensé que estaba ¡Ah, aquí sí está, ahí, está altísimo! Está sí, yo sí. también pensé que era hasta por aquí nada más No, más. estaba pesada la caminata, ¿Por eso cinco horas? No, pues es que mira no, y es que es lo dificultoso. Y luego aparte hielo. Llevamos aproximadamente unos 3 a 5 minutos ahorita en la subida y estamos platicando al respecto de el hiking que se puede hacer desde la bajada hasta la parte de arriba. Eh, suegro, ¿cómo ve? ¿Cree que sí lo podríamos eh, hacer el hiking sin ningún problema o nos costaría trabajo? Pues sí, nos costaría un poco de trabajo porque sí está la dificultad, sí se ve un poco más sí sí. de lo normal cinco horas, cinco horas. Eran tres horas para los que ya tienen condición y cinco, yo creo que un poco más moderado. Pero no, si sí está súper altísima la montaña. ¿Suegra? ¿cómo ve aquí, este, tanto pino aquí en British Columbia? Oh, está muy bonito. La verdad es que me encantó. Está, están los volcanes llenos de nieve. Todo esto está lleno de arbolitos. Ajá. Es, no, la verdad es que estoy impresionada de la naturaleza tan hermosa que hay aquí. ¿Qué opinas de la perspectiva de la góndola? ¿Se veía que está corta está larga? Sí, sí está larga. De hecho yo recuerdo haber leído que son 10 minutos de subida, o sea, de 7 a 10 minutos. Pero aparentemente se ve así como que está súper rápido y como muy corto, ¿no? Pero llegamos como que a una, a una cima y seguimos subiendo y seguimos subiendo. <risa> Pero está padre, porque obviamente pues el atractivo es ver todas las montañas que se cubren de nieve, el bosque. Está muy bonito. Qué bueno que iniciaron hicieron el hiking. <risa> no íbamos a poder. Iba a estar ah, muy Sí, íbamos a llegar a las 10 de la noche todos bien cansados y helados. Sí, pero sí, sí este, iba a ser la dificultad. Mira. No, y es que aparte ya está cubierto de nieve aquí abajo. Sentieron al momento de que salía la... El carrito este de la estación de allá abajo, ¿se sintió fuerte el acelerón? Sí, Sí, se siente el, el jalón a la hora de que da la vuelta y agarra el, el gancho, porque ahí va despacito. Y a la hora de que da el jalón sí se siente, sí, la se siente el, el impulso. Pero sí. mi mamá se entrenó no antes de venir. Sí, ya, ya sabía. Porque en la Ciudad de México hay un teleférico que inauguraron hace poco. Entonces, honestamente, este no está lejos de lo que está allá. ¿Cómo se vinieron preparados para el frío? Pues yo tengo la chamarra, otro suéter, bufanda, guantes, gorro. No, es que se hace mucho frío. ¿Usted sabe cómo sí, se preparó pues, para el frío? Sí, doble chamarra, doble playera. ¿Doble calcetín guantes, también? Doble calcetín para que aguante. Eso. Amor, ¿ya estás acostumbrada al frío de acá? Sí, pero es diferente, eh, este frío porque ahí en la ciudad pues entre las casas se corta un poco el viento pero pues aquí ya queda despejado, de hecho me traje la que usaba en Kamloops cuando era el invierno Tenochín vino forrado con tres capas, su gorrito y así para que no pase tanto frío porque ayer fuimos a Vancouver en Canada Place y estaba haciendo bastante frío y nos tuvimos que regresar aunque había sol, estaba muy muy frío el viento ¿Y tú cómo vienes? Yo no puedo, no pueden faltar mis orejeras porque se me congelan las orejas y de, pr de pronto ya no puedo, me empieza a arder mucho y es muy incómodo traigo igual mi chamarra, una, una flens, este, una como rompeviento y este, también bien preparado porque el frío sí se siente bastante fuerte y lo bueno es que nos tocó sol ahorita es la mejor porque podemos ver eh, cómo se ve al fondo las montañas como decía mi suegra y esta es una de las góndolas que están aquí en la parte norte de Vancouver junto con una segunda esta es desde el mar como pueden ver allá abajo hasta aquí, hasta el cielo le llaman ellos y hay otra que es de pico a pico y ahorita vamos a ir en la parte de... El mirador, hay un mirador que, que vemos en fotos y se ve bastante chido, así que vamos a bajar Si sí les va a tocar nieve, ya, nos, ya les había tocado agua nieve, ¿no? Ajá. Hace unos días Pero a ver, nos venimos donde hace frío y enséñale tus pies Ya me faltaron mis chanclas <risa> sí ya el frío no le hace efecto <risa> No, pues este, mientras esté tapado de arriba creo que también es el secreto Pero mira, así todo de blanco Tenochito, hay que tener, hay que hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Te traído para tenemos nos hubiéramos traído los los los bastones. Hay que tener mucho cuidado. aquí para los bastones. Mira ahí van llegando los Y allá los valientes. Wow, mira de este lado también la vista. Vamos a ver. Órale, Tenochito. Ah, con cuidado aquí. Solo claro. Bien. Sí. Oiga, sí se ve bien padre. Bueno, a mí me gusta Capilano y aunque son lugares diferentes, no, este está hermoso, hay una vista bien bonita. Obviamente en video pues se aprecia de diferente forma que en persona, pero definitivamente escogimos un buen día para poder venir. De hecho llegamos tarde, en la misma página recomendaba que si queríamos venir era venir desde las... o antes de las diez y media o después de las 2 y media para que no nos tocara tanta gente y realmente está tranquilo. Para subir a la góndola no hicimos fila y la vista está padre, ya nos está tocando bien el atardecer, las montañas, el lago, la nieve... Gracias a Dios no nos hemos caído y no nos vamos a caer, porque, bueno, yo sí traigo botas para el hielo y para el frío, pero mi esposo y mi mamá no traen. Mi suegro con los zapatos que trae, son sí, bastante buenos, sí. podría mostrar la suela, muy buen amarre, sí. y tanto mi suegra como yo, pues traemos tenis normales, entonces es más como que liso, miren. O sea, parece que trae una patineta. Así como no nos vamos a estar resbalando. Y luego con Tenoch, pues se aumenta como el peso porque la bajadita, pero bueno, íbamos en el camino equivocado, es este el correcto para que cuando vengan bajen de la góndola y es a la derecha, no es a la izquierda. La subida viene de acá, venimos desde la bajada de ahí del, del, del mar y llegas acá de este lado y así como llegas es del lado derecho es detrás de este eh, restaurante suegros este y entonces cómo les ha parecido ahorita aquí Canadá con lo que llevan este visitando de este lado la verdad este, pues yo me voy muy sorprendida este hermosos lugares maravillosos que solo los veía por la tele y ahorita viéndolas en realidad no la verdad es que es algo diferente Verlos yo misma que por tele. Es muy, muy hermoso lugar. ¿Es cierto que hace frío aquí en Canadá? Sí, sí hace frío, <risa> mucho frío. Bueno, yo pensaba que hacía mucho más, ¿no? Pero sí, se sí hace frío. No, pues igual increíble. Paisajes que en mi vida había visto. Entonces, este ahorita con la nieve y con todo lo demás, la gente. Yo esperaría que estuviera más lleno, como donde vivimos, pero pues aquí está un poquito más. Podemos caminar más holgadamente y todo, pero sí el frío está muy muy muy fuerte. ¿Y ya estamos listos para poner nuestro puesto de nieves aquí? Ya vamos a poner unos raspados de sabores grosellas de y los tradicionales. Vamos a ver qué tal nos va con este puente colgante. Es bastante corto a diferencia del de, de Capilano, este está mucho más largo. Y pues este la gran diferencia es que tiene vista a las montañas que tiene acá y pues completamente forrado de pinos. Completamente forrado de pinos. Este puente tiene sus lucecitas y aquí vamos. Esta góndola que está de este lado aquí en Squamish es una góndola que va justamente de eh, la parte del mar, la que está allá abajo hasta la parte aquí del cielo, le llaman, son dos góndolas, esta góndola la recomiendan visitar en las transiciones de invierno, de otoño a invierno y de invierno a primavera, ya que los climas no son tan, digamos, tan extremos y tiene algo de visión, hay gente, tenemos... Más personas de este lado. ¿Vieron que hay personas que se vienen con una carrera de gemelos? <ríe> ¡Ay, el tinochito! ¿Qué tal si podríamos con gemelitos? <ríe> ¿Si con uno nos cuesta trabajo? Más gente de la India. Y aquí está esta vista. Te recomiendan no treparte, no subir niños, no pretender recoger cosas que se te hayan caído. No, pues aquí, si sí se nos cae algo, completamente no, intentamos. Está ¿Por allá? No, no súper peligroso. Tiene como. ¿Es que este es mo? Mo, sí, ese te resbala. Con nieve. Es igual que la nieve. Ajá. Sí, es resbaloso es lo que vimos de ese lado? Había como una especie de alambres como colocados sobre la piedra, ¿no? Sí, tiene una guía para poder subir con arneses. Sí, ¿nos la podríamos aventar esa? Pues sí, pero hay que traer los mosquetones y ahora sí que el equipo para subir. Para estar. Sí. Hay que traer para este, hacer un buen ejercicio. Más herramientas sí se necesita. Sí. Porque ahí te tienes que enganchar con, sí. con la, en un cinturón en la con los mosquetones y irte a, pues ahora sí que irte enganchando de cada uno, sí. ah, <risa> Hay una página en internet que te recomienda diferentes hikings en esta parte de British Columbia y te va clasificando todos los eh, hikings eh, desde nivel básico a nivel avanzado. Se las dejo aquí solamente en dado caso de que les llame la atención y puedan considerarlo. El recorrido de allá de Borna y Azacá nos hicimos aproximadamente como... Una hora y cuarto, este, pasamos eh, por la zona centro de Vancouver porque ahí había un poco de eh, eh, tráfico, pasamos por ahí por la zona de tráfico pero la intención que teníamos es que les íbamos a mostrar a mis suegros cómo se veía en la parte de eh, Hastings en la parte oeste en la parte oeste de Hastings, ya saben, ahí hay un poquito de, este, de homeless. ¿Hace falta el cafecito? Sí, sí, para calentarnos tantito porque sí, se pues siente frío hasta en los pies. Sí, no, aquí, aquí sí es, este, muy frío. Algo calientito siempre cae bien. Suegra. Este, ¿Cómo ve que existan ese tipo de juguetes para los niños en restaurantes? Ah, está bien porque se entretienen, porque luego se aburren aquí sentados y así ellos se divierten y ya nosotros podemos platicar y nos estamos viendo. Entonces Se sienten bien como ahorita el bebé, ya, ya cambió de lugar. Pero, ¿Cómo ve este tipo de juguetes para los niños? Ah, pues están excelentes porque ya se distrae el bebé y en automático empezó a agarrarlos, empezó a jugar, los empezó a mover y sí, sí están muy bien, sí, más, más sí. este tipo de lugares. Sí. Sí. Está bien frío. No, está muy padre. La verdad es un lugar que recomendaría, inclusive podría decir que está un poquito mejor que Whistler, en lo personal. A lo mejor a muchos les gusta más Winslet, pero aquí, aquí me encanta porque como que se cubre la parte de capilano, cubre la parte de las montañas, te encuentras un poco de nieve, entonces está muy agradable y al menos ahorita no nos tocó saturado. Entonces eso es también un plus porque pues no nos vemos en la necesidad de estar haciendo filas para poder subir o para poder bajar. Entonces, si andan por aquí o planean venir, no duden en venir a Squamish. Squamish. Squamish y disfrútenlo mucho, está muy bonito y vénganse súper abrigados porque si son muy frolentes como yo eh, sí necesitan traer una capa así calientita para que no se vayan a enfriar bastante son las cinco y media de la noche y ya está completamente oscuro hemos terminado el día de hoy y les queremos compartir unos pequeños eh, tips en caso de que vengan a este lugar para visitar lo que se llama Del Mar hacia el cielo. ¿Qué tips nos podrían recomendar este suegros? Venir bien abrigados, traer zapatos adecuados, este, no sé, unos bastones, toda la protección que puedan no está de más. ¿Bastones ayudarían mucho suegra? Sí, la verdad es que sí ayudarían mucho los zapatos, un snack, este, venir bien abrigados porque sí sí se siente mucho frío. Y la verdad es que sí, sí vale la pena venir, ¿eh? está muy hermoso. Son las 5 de la tarde, bueno, ahorita ya son 5.20 más o sí. menos, pero ¿cómo ven el hecho de que siendo tan temprano ya está de noche? Sí, ya se ven como las 8 no, de la sí noche. ya se ve completamente pues oscuro ya Ahorita que bajamos ya no, ya no tuvimos una vista hacia el otro lado. ¿A qué hora anochece en México? A las 7. A las 7 de la noche A las 7, 6 y media, 7 ya estamos Y sí. tener aquí completamente noche Hasta se antoja para dormir más, ¿verdad? Sí <risa> A prepararnos <risa> y con el clima más sí ¿Algún tipo de recomendación que des a los bonsayas En caso de venir para acá, amor? Bueno, pues que se vengan abrigados Que no necesariamente requieren llegar súper temprano Para tener una gran vista Bueno, al menos hoy que fue un día soleado Llegamos 2 y media, 3 Y nos tocó bien el buena vista, buen tiempo. Y. Pues sí, tráiganse un snack porque luego si sí da un poquito de hambre. Los costos: estos son los precios por un pase anual. Eh, cuesta 139 ahorita, el regular 189. Eh... Pues si van a venir más de dos, tres veces, creo que sí conviene comprar el pase anual. Pero si solamente vienen por una vez, la entrada general para adultos de 19 hasta 64 años está en 66 dólares, más taxis, yo creo que unos casi 70. Y... Pues ya, de ahí pues eh, creo que es el precio más alto y ya de ahí dependiendo la edad va bajando el costo. ¿Vale la pena pagar eso? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, está todo muy padre, eh, las instalaciones eh, la verdad están muy conservadas, la góndola pues no se siente, o sea que este, como que no le den servicio, no al contrario, se siente muy bien el viaje. Y sí, sí vale la pena venir aquí. Puedo comentar que el restaurante que está ahí arriba eh, vende cosas muy ricas. Al menos compramos este, dos pancitos y como una especie de empanada. Y el sabor estuvo muy rico. Tenochito le encantó mucho comer ese pan. Pues esperamos les haya gustado esta visita a escuame Y hayan tenido un agradable momento con nosotros. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Eh, bye bye. Ah! <laughs>